Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero mostrarte cómo puedes tener todas las herramientas pro para SEO, para marketing, para write, para diseño. Todas las herramientas pro a un precio de saldo. Seguramente, amigo marketer, alguna vez has pensado, ay, si tuviera esta herramienta, lo que podría hacer ay si tuviera esta otra herramienta me iría mucho mejor pero el, el precio de las herramientas es muy alto las mejores herramientas tienen los precios más caros y muchas veces nosotros como, como novatos, como gente que está empezando y todavía no tiene mucho dinero ingresado para pagar este tipo de herramientas que son tan útiles, pues lo tenemos muchísimo más complicado. Hasta hoy, porque quiero mostrarte una página con un montón de herramientas a un precio de verdad de saldo. Te vas a reír cuando lo veas.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 compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Estoy hablando de conjuntaseo.com, conjuntaseo.com. No te preocupes que aquí abajo vas a tener el enlace para que vayas a conjuntaseo.com. Atento que te voy a dejar un enlace especial, porque como eres mi suscriptor y yo tengo una querencia contigo, He hablado con ellos y me han dado un precio especial para mis suscriptores. Así que atento para que tú tengas ese súper descuento especial. Vamos a ver qué son las conjuntas SEO. Tienes aquí el ganar dinero por venta. Si quieres afiliarte y venderlas, bueno, pues puedes hacerlo. Puedes ingresar o registrarte. Ingresar es cuando ya la tienes comprada. Y registrarte es para comprarla. Vamos a ver lo que tiene el conjunto de herramientas SEO. Mira. Eh, viene SEMrush, que todo mundo sabemos para lo que sirve SEMrush, los que estamos metidos dentro del marketing online, dentro del SEO, sabemos lo que es eso. Nos ofrecen ellos una comunidad, ser parte de un club exclusivo donde brindan ayuda y apoyo para todos los que están dentro del SEO y tienen dudas. Formación, también tienen formación para que aprendas cada día a mejorar tus proyectos y además cuentan con soporte. Atentos que este soporte del grupo de Telegram dice que es 24-7. Es verdad, es verdad. Son 24/7. Nada de que compras una herramienta por ahí y te dicen, oye, se ha roto y ya no vuelves a saber nada de nadie. No. Esto es muy serio. Es un proyecto que tiene ya varios años en el mercado y el soporte es increíble. Y en español, desde luego. Tienes un montón de herramientas, más de 100 herramientas SEO Premium. Hay por categorías, me están todas, que ahora las vamos a ver. SEO y analítica, spinners. Temps y plugins, diseños y vectores, la parte educativa, indexadores y otro tipo de herramientas. Vamos a ver las de SEO y analítica de una manera muy rápida. SEMrush, desde luego, SEMrush es una de las mejores que hay en cuanto a SEO. Luego hay otra que es DinoRank, que es súper buena, de la que la gente habla poco, pero es muy, pero que muy buena. Most Pro, que es súper, súper buena. Hurrank. Que ya sabes, estas herramientas son súper buenas La de Neil Patel, que antes era gratuita Antes te quiero decir, hace unos años La hizo de pago y ahora, bueno Si pa si tienes para pagar, lo haces y Si no, aquí la tienes también Este es Buzumo Yo usé muchísimo tiempo Buzumo cuando estuvo gratuita Y luego la hicieron de pago y dejé de usarla porque la pusieron a un precio bastante alto. Y desde que estoy aquí con ellos, pues la sigo usando a mí. Me viene súper, súper bien. Esta herramienta me ayuda bastante. Screaming Frog, ya sabes, todo lo que son palabras clave e indexar y todo eso viene súper bien. My Site Auditor, está súper bien. Cistrix es parecida a Ahrefs, pues está muy bien. Vienen para Spines y Keywords, Keyword Tool, Long Tail Pro. Article Forget, Writey, esta es súper buena, yo la uso muchísimo. Keyword Revealer, en fin, hay muchas. Mira, aquí las tienes todas: Keyword Tool, Longtail, Article Forget, Writer, Quitex, Keyword Revealer, Deep Pro, esta es muy buena, la Deep Pro. Gran Marley, uff, yo con esta a mí me salvan la vida Porque hago muchos artículos en inglés Y no soy buena escribiendo en inglés Entonces esto viene muy bien Splatter Writer, Spiner, Spineami Vamos a ver otras Temsy Plugins, esto es súper súper bueno Vamos a verlos aquí abajo Viene Phil Banana y los plugins de Wordpress Hay muchos, voy a poner estas Pero mira, estos son todos son los que tiene Son muchísimos, diseños y vectores Tienes en Vato, Placeit Crelo, Monkey, Canva, Jump Story Magisto, FreePick y Platicon. Increíble. Todas estas son de pago y tú las vas a tener gratis. Todos los recursos gratis. Súper, súper, súper bueno. El educativo, que vamos a verlo aquí abajo. Envato, Skillshare. Con esta socia tienes para todo lo que necesites. Indexadores, para todos aquellos que nos gusta el, el, el link building y los indexadores. Bueno, pues aquí los tienes. Spamzilla, link Center y One Hour Indexer. Y luego vienen otros, otros recursos que a ti te pueden servir para muchas otras cosas. Scribe it, Helium, Raven, oncrawl eh, Rival IQ, Crazy Egg, esta es súper, súper buena. Unbounce, que también es muy buena, Nightwatch, Storybase y Cell de Trend. Y más, y más que tienen dentro aquí en, en las conjuntas SEO. Luego vienen los planes, vamos a ver a elegir un plan El plan mensual, que es el Rocket Plus $16.99 por mes y si lo compras anual, te llevas dos meses gratis y vienen todos estos recursos. Acceso premium a todas las herramientas de SEO, diseño y copy. 70.000 temps y plugins y templates, 9 millones de recursos, 5.000 backlinks de calidad, cursos exclusivos, indexadores, generadores de artículos con inteligencia artificial, ves, ya lo tienen ahí también incluido, licencias de Divi, Astra, Oxygen, Viver Builders, Pro, Convert, backlinks, un montón de cosas, aparte de los temas de, de WordPress, soporte 24 horas, ojo, sin permanencia, te das de alta un mes, lo usas, que has acabado el proyecto, adiós, que tú ves que tienes aquí una ventaja súper buena, pues sigues, tienes acceso al grupo privado y atentos, completamente legal, completamente legal, facturas para empresas y autónomos. Y es baratísimo, baratísimo. 16.99 por todo eso es casi un regalo. Luego viene la trimestral, que es el Rocket Mega, 47.99. Viene el semestral, ¿ves? Aquí lo mismo, pero tú ya tienes acceso a 6 meses, muchísimo más barato. El anual, 172, Te llevas 2 meses gratis, súper bueno. Aquí te sale a menos de 17 al mes. Y hay un montón de cositas que tú puedes conseguir a un precio francamente irrisorio. Sin embargo. Yo he hablado con ellos y con mi enlace especial que te voy a dejar aquí abajo, que se llama Conjunta SEO/slash Betty Romerito, no te preocupes, aquí abajo te voy a dejar el enlace. Fíjate lo que tienes: el Rocket Plus, 14.44, en lugar de 16, de 16, a 14. El trimestral, en lugar de 47, a 40. El semestral, en lugar de 89.99, es decir, 90. A $76.50 Fíjate el ahorro que te están dando ya El Rocket Platinum de $173 a $147 Un auténtico regalo Puedes empezar con el mensual Para que veas cómo está la cosa Por $14.50 Súper súper barato Súper accesible Y tener todas las herramientas Todo el soporte El acceso al grupo privado Y factura Si te hacen falta Puedes también pedir tu factura Y ellos te hacen la factura Entrar es muy fácil, tú no te preocupes, es súper, súper sencillito. Si tienes dudas, pues mira, te comunicas con ellos, tienen un grupo de Facebook, tienen este botón de soporte que es muy, muy bueno y te dicen cómo puedes acceder a las herramientas. Yo voy a entrar a mi cuenta para mostrártela por dentro, le voy a dar a ingresar y voy a tapar ahora todos los datos de acceso. Mira, esta por dentro, todo se ven, todo lo que ya vimos, pero con esta parte. Dice algunas herramientas se trabajan con cookies y otras con la extensión de Google Chrome. Aquí descargas la extensión y aquí ves un vídeo demostrativo. Luego ya vienen todas. ¿Ves? Esta, por ejemplo, trabaja con cookies. Esta también. Y estas todas tienen usuario y contraseña. Las voy a tapar a partir de este momento porque aparecen los usuarios y contraseñas y no hace falta que tú las veas ahora mismo, sino hasta que pagues. Pero hay un montón. ¿Ves? Están estas. Furran, Ubersuggest, bla, bla, bla, con su acceso. Estas con sus accesos. Luego también tienes las de licencias Lifetime. es Licencia de y de tal, de tal. Esto tapado, desde luego. Estas otras también. Las licencias que también te taparé. En fin, para que veas que tú... Para que veas que aquí no hay trampa, no hay nada. Luego vienen los backlinks. Super buenos con las temáticas, el número y el enlace. Esto te lo voy a tapar desde luego. Vienen todas las temáticas de los backlinks super probados. Si quieres vender la herramienta, tienes recursos para afiliados. ¿Ves? Ahí está. Y lo que te ganarías por, por ser un afiliado de ellos. Puedes hacer enlaces personalizados. ¿Ves? Aquí. Puedes hacer enlaces personalizados, invitar a tus amigos y el nivel que tú tienes. En este caso yo tengo el platino. Y con esto tú ya puedes sacar provecho a lo que tú quieras. Lo que tú quieras, porque ya tienes todas las herramientas súper buenas, todas, en un solo sitio y pagando apenas nada. Pagarías apenas nada. Más de 100 herramientas premium, todas con un acceso garantizado al uso que tú quieras. Y no solamente deseo, sino ya ves que tienes un montón de cosas aquí que la verdad valen la pena. Ya solo por el precio de, por ejemplo, SEMrush. Vamos a ir a SEMrush. Mira, este SEMrush, haz crecer tu visibilidad, todas bla bla bla, comienza con una prueba gratuita. Y luego vamos a ver los precios de lo que nos da SEMrush. Precios, ojo, <ríe> atento, 119 dólares al mes. Solo SEMrush, 119 dólares al mes. Y aquí... Tú lo tienes, no solamente es en Rush, todos, todos estos, por únicamente 14,44 con el enlace que te voy a dejar aquí abajo. Si entras a conjuntaseo.com, no vas a tener este precio. Para tener este precio especial, que tiene un descuentazo, tienes que entrar a conjuntaseo.com slash. Betty Romerito, con mi enlace porque yo he negociado con ellos para que tú tengas un descuento adicional al precio que ya súper bajo. Solo para que te des cuenta, ¿eh? 119 al mes y eso el, el, el hasta 5 proyectos. Si quieres la de 40 proyectos, 500, 500 al mes. Es para caerse de espaldas. Es que es súper caro. Por eso la gente no la tenemos porque es súper caro. Hasta que encuentras una buena página que te respalde como conjuntas. SEO, te enseñaría más herramientas para que veas la diferencia, pero es que no tiene sentido, no tiene sentido porque ya has visto los precios que llevan, así que si estás dentro de los negocios online, tienes que probar conjuntaseo.com, pruébala te vas a ahorrar un montón de dinero aplícala en tus proyectos y tendrás un montón de cosas por un precio, vamos casi un regalo, es un precio de saldo, de risa, y además tiene soporte, tú no te preocupes que tienen un soporte súper bueno y te responden Súper rápido. El mismo día que haces tu consulta te la responden. Si una herramienta se cae tú les llamas. Les dices hoy se ha caído. Y al momento te responden y la vuelven a poner. No es de esas herramientas que se caen y ya no los vuelves a ver. No, no, no. Estas tienen ya mucho tiempo en el mercado. Son gente muy seria. Con un soporte muy, muy bueno. Y que están por la labor de ayudar a tantos emprendedores como se pueda. Con este tipo de herramientas a un precio que de verdad se puede pagar. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería presentarte estas herramientas que son súper, súper buenas a un precio muy, muy bueno para que puedas aprovechar este año e impulsar tus negocios online con las mejores herramientas a un precio francamente de risa. Enlace aquí abajo en la descripción. Recuerda que con mi enlace especial tienes un descuento más, además del precio que ya tienen que es muy, muy bajo. Pon este vídeo en tus bookmarks. Márcalo para que lo tengas siempre a la mano y puedas entrar cada que lo necesites. Marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Que puedas aprovechar estas ofertas ahora que se puede. Y que impulses hasta la luna tus negocios con estas herramientas poderosísimas a un precio súper, súper bajo. Marketer, te agradezco mucho el tiempo que has dedicado a ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer primero juntos. ¡Vamos!